Es como una serie de, pues digamos, pedacitos de información y de ideas útiles, ¿ok? Es decir, realmente lo de, lo de, el método que proponemos para para reconstrucción filogenética viene mañana, pero hay varios pedacitos que ten, tengo que darles, okay, tengo que no más repasar lo de reconstru reconstrucción de estados de caracteres ancestrales, quiero mostrarles qué se ha hecho con nichos sobre filogenia en los últimos 20 años, quiero ver qué piensan de esos estudios y luego quiero empezarles a dar ejemplos de que vamos a seguir viendo mañana, ¿ok? Entonces tal vez esto no ocupa, bueno, definitivamente no ocupa el resto de la tarde para dejarles tiempo para terminar sus tareas. ¿Y ven que me estoy portando bien con las imágenes? Este maestro sí es bueno. Me estoy como curando el alma pero mañana les prometo unas cosas tan vulgares y tan básicas, bueno, primero nomás quiero ponerlos a pensar en cualquier carácter sobre filogenia, ok, ¿qué es una filogenia? es es, una, es un marco histórico que nos dice la historia de un, de un linaje, ¿Sí? Entonces, esto es la idea de que este taxón y esta, este sean, pues, comparten una historia más reciente que cualquier de esos dos comparte con cualquier otro, otro linaje, ¿sí? ¿Todos han tenido alguna introducción a, a Filogenia? ¿Alguien no? Okay, es como genealogía, Okay, no voy a entrar en cómo se estima la filogenia, pero basta decir que tiene que estimarse de conjuntos de información independientes, okay? Entonces, otra, otro tema, otra clase de hace mucho tiempo, pero en, en lo general en estos días se estiman filogenias con base en caracteres de, de pues, secuencias de ADN. Entonces imaginen que tenemos estimaciones de verdades. Y en las cosas más recientes lo que tenemos es poblaciones de estimaciones. ¿sí? Bueno, pero eso, esto simplemente están diciendo que aquí está el ancestro y han resultado siete especies de ese, de ese ancestro. Ahora, si viéramos una distribución de algún carácter independiente, tal vez esto es presencia de pelo. ¿Sí? Entonces. Estos serían mamíferos y estos serían otros tetrápodos, ¿verdad? ¿Qué me dirían de la evolución de ese carácter? Si es pelos ¿Qué, qué? Si es presencia de pelos de la Bueno, sí. Presente, presente, presente, ausente, ausente, ausente, ausente. Pero di, dime de la historia. Podría ser que Pelo evolucionó aquí y luego fue perdido en la evolución y luego evolucionó aquí y fue perdido y evolucionó aquí aquí y aquí. ¿Cuántos eventos les acabo de describir? Describir como siete u ocho, ¿verdad? Alguien tiene una mejor historia para la evolución del grupo, ¿no? ¿Dónde? Sí. Okay. Entonces esa es la idea. Se llama parsimonia. ¿Por qué tu historia está mejor que la mía? Menos parsimonia. Ajá. Entonces que tu historia está más corta y la mía está más larga tú tuviste que invocar un evento de evolución y yo ocho. Y bueno, tal vez, pasó ocho veces, tal vez la vía es correcta, pero la evidencia que tenemos realmente apoya un evento de evolución aquí. ¿Sí? Bueno. Eso es... Sí, sí. No. No, eso uno indica presencia de pelo. ¿Sí? Entonces, yo tengo pelo, tú tienes pelo, todo el mundo tiene pelo. ¿Sí? Bueno. Pero te vamos a dar un uno, no te apures. ¿Por qué porque crees que pauseé y... y... Busqué otra persona para decir. Eso es presencia ausencia, ¿ok? Y no es que un roedor tiene más pelo o pelo diferente de, de un marsupial. Simplemente estamos diciendo presente ausente. Y esto está bonito porque tenemos dos estados de carácter. Entonces, obviamente, se podría explicar ese carácter con un evento. Entonces, si, si ponemos nuestra hipótesis aquí, explicamos el patrón con un evento. Pero, ¿qué tal si cambio la distribución de, de las presencias? ¿Pueden explicar esa distribución de caracteres con un cambio? Tal vez lo menos sería con tres. Derivarlo aquí, derivarlo aquí y derivarlo aquí. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que, tienes, que tiene una señal filogenética menos fuerte. Y van a ver corrientes en la literatura. Quiero hablar de, de análisis filogenéticos. Pero van a ver un corriente en la literatura que es distinguir un patrón de aleatorio. Entonces aquí, en el primer ejemplo, esto es lo más coherente. El único otro, la única otra hipótesis de tres unos y cuatro ceros serían los tres unos aquí y los cuatro ceros ahí, pero básicamente esto es un patrón bastante no aleatorio y diríamos que tiene mucha señal filogenética, ¿sí? Y en este caso tendríamos que hacer los análisis de que de si ese, ese número de cambios, tres cambios, tiene alguna inercia filogenética. No creo. ¿Ok? Entonces, una cosa que se hace seguidamente es estar en esto de probar para ver si hay algo de señal filogenético. Olvídate del pelo. ¿Por qué no analizamos largo de pelo? ¿Sí? Hace tres semanas mi pelo estaba bastante más largo. No me gusta ir con el, el uh, ¿cuál es la palabra? Quiero, uh, gracias. No me gusta, nunca me ha gustado, pero finalmente me forcé y bum, cambió ese ese carácter en mí. Y si analizáramos largo de pelo, pues tendríamos algo así, ¿sí? Entonces simplemente hay caracteres que cambian tan rápido. Comparado a la tasa de especiación que no tienen señal filogenético. ¿Sí? Bueno, de nuevo no quiero dar todo un, un resumen de esto de análisis filogenético. Podemos referir a algunos, algunos textos que les ayudan, pero mira esto es uno, una, una un artículo de, de resumir un campo y pues da todo un resumen de, de mira, este ejemplo es un poquito más complicado ok, entonces esto es con un, un acercamiento usando parsimonia y luego pues en años más recientes se ha traído toda una serie de, de métodos de máximo verosimilitud y, y de, de acercamientos bayesianos. ¿Sí? Y la diferencia principalmente es que Parsimonia tiende a, a reconstruir una historia y estos métodos más cuantitativos tienden a darte probabilidades de estados. Si no, no hay buen ejemplo aquí, pero si la probabilidad es mitad en este caso negro, mitad blanco, entonces concluyes, pues no sé. ¿sí? Pero aquí podemos concluir que ese ancestro casi seguro es blanco y ese ancestro probablemente negro y ese ancestro realmente no sabemos muy bien, probablemente. Sí. Bueno. Este tipo de, de análisis es muy conveniente porque es binario, o casi binario. Negro o blanco. Uno o cero. Entonces, esos realmente son de optimizar cambios en caracteres concretos. Aquí cambió. Aquí no cambió. Se hace bastante más complicado cuando se trata de no de caracteres binarios, sino de caracteres continuos, no es sí o no, sino cero a 100 ¿sí? Otro, esto está pues ya viejo, pero han habido varios acercamientos de cómo podemos pues, reconstruir caracteres de ancestros, para caracteres continuos usando una filogenia. Y digamos simplemente que no es fácil. Los primeros acercamientos dependían de un ajuste de minimizar error o minimizar desviación, entonces eso de squared change. Entonces imaginen un árbol así, ceros aquí, un cero ahí, y luego números por ahí de uno, ahí. Lo que, pueden, lo que pueden ver es que, pues está reconstruyendo valores bajos para los ancestros, pero vean que no es, no está en cero, ¿sí? Entonces lo que hacen estos métodos, más o menos es que van promediando y promediando promulgando lo, los promedios hacia abajo y hacia arriba en el árbol entonces vean aquí 1.2 1.3 se promedian va a ser algo entre 1.2 y 1.3 pero aquí está 1 y aquí, aquí está 0 entonces este 0 jala para abajo y esto un poquito más arriba entonces estos métodos tenían la falla de que pasa lo que pasa, toda la, todo el cambio que reconstruían era gradual. Y vean que realmente son cosas con que pues, no concuerdan. El ancestro está arriba de cero, más alto, porque está promedio, promediando con este linaje, y aquí no es, no es cero, es arriba de cero. Entonces lo que estás viendo es aumento bajando a cero, ¿sí? Entonces nadie, ni, ni los autores de estos artículos, nadie estaba contento con esos métodos. Bueno, antes de llegar a eso, ya hay otros acercamientos, otra vez usando máximo verosimilitud y, y, y ideas bayesianas, son mejores no necesariamente son perfectos todavía pero realmente esto es lo que uno quisiera hacer con análisis filogenético de niño ok idealmente estaríamos hablando de, de tolerancia de calor o, o necesidad de agua y estaríamos viendo en un sentido cuantitativo la evolución de los ancestros. Pero nicho es diferente. Cristian acaba de mostrarles por qué. Cuando hablamos de nicho, estamos hablando de distribuciones. ¿Sí? No es que todos los individuos que representan este, este linaje no es que todos tienen el valor 1.2 o 1.3. Es que hay una distribución. Eso realmente es cierto para toda población. Variación es universal. Um, pero en el, en el sentido de nicho es muchísimo peor. Ustedes acaban de ver como para una especie tenemos muy buena información y para otra especie tenemos un punto, en un m de cuatro puntos. ¿sí? Entonces, fácilmente en el mundo de nicho podemos encontrarnos así. Podría ser que estos valores de 1, 1.2 y 1.3 vengan de exactamente el mismo nicho fundamental, pero yo puedo observar nomás esta parte, y eso genera el punto 98, y no más esta parte del medio que genera 1.2 y no más esta parte que genera 1.3. Fácil, fácilmente eso pasa. Más bien universalmente eso pasa. Muy pocas especies son verdaderamente Uchinsonianas. sí Hasta Troglodites aedo, yo les debía de haber señalado pero hasta Aedon pegó límites, es decir, los puntos de Aedon estaban hasta el extremo de los puntos de América, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es el problema. Bueno, voy a mostrarles un diagrama, okay. Estos son los ambientes asociados con N, aquí en el gris claro. Estos son los ambientes en todo el universo, en el gris oscuro. Y esto es lo que se representa o se ocupa por la especie. Esta es una especie cuchinsoniana oh, con respecto a una dimensión del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se distribuye hasta su límite aquí en 7 y hasta su límite aquí en 16 y no se va más para allá ni más para acá. Entonces, en ese caso, podemos pensar que sí entendimos bien los límites de su, de su nicho, de su distribución en espacio ambiental. En este caso, pues sí, este límite está bien caracterizado, pero como en el caso de Aedon, pega hasta el límite de lo disponible, entonces lo disponible, lo m, termina aquí, y todos estos valores yo no sé si sí o si no están en el nicho, ¿sí? ¿todos entienden? Ya les está dando sueño, bueno entonces eso es, tal vez si tuviéramos una fuente externa de datos o experimentos fisiológicos, tal vez podríamos saber, pero no tenemos esa información. Entonces, en este caso, la distribución que estamos caracterizando con un número va algo así o así, no sabemos, pero no necesariamente termina en 18. Entonces si usamos un valor, no sé, un promedio, es el promedio de la parte de la distribución que podemos observar, no tiene ningún sentido. Si usamos los valores de los límites, aquí sirve, aquí sirve y este límite no sabemos. Si ¿Sí ven el problema, bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a eso? Fue una introducción a reconstrucción de estados ancestrales de más de breve. Son, son dos cosas ahí: ¿no? una, el límite del valor que le correspondería a la especie, y otra, la distribución. O sea, una cosa es entender que es una distribución y cuál sería ese óptimo, pero tiene problema de, de, los de, límites. de los límites sí. entonces son realmente dos, dos problemas sí. y me encantaría sí. saber algo de los óptimos fisiológicos me encantaría pero para casi ninguna especie sabemos esa información entonces por lo menos dime los límites eso es lo que Naraimi tenía para, para su heno. ¿sí? ninguna duda Seguros. Otra foto de las nietas. ¿Y si se hace con niños animales que sí se pueda? ¿Se puede experimentar con ellos y saber sus límites, por ejemplo, una ¿O pequeñas cositas? Sería muy bien. Los, lo complicado es hacerlo para todas las especies de chile igualmente en el padre. muy bien. Pero es mucho trabajo. bueno puede ser muy le voy a seguir entonces, ay ayúdenme entonces ahora lo que quiero hacer es mostrarles que ha pasado del 99 para acá. Lo, lo voy a hacer en dos pedazos. Historia antigua, historia media. ¿Sí? Y el mundo moderno. Bueno, eso no, ¿Todavía no, no, no? existe todavía. Creo que esto fue el primero para, para empezar a asamblar todo esto. Yo hice mi tesis de doctorado con el género de aflo aflocoma. Es gracias a eso que conocí a México. 88, 89. Pasé seis meses sin parar en el campo, en, en varios lados en México. Recorrimos 42 mil kilómetros en seis meses. No dormimos tres noches en el mismo lugar. Sí, estuvo rico. Bueno, entonces, eso es como mi, mi musa. ¿okay? Vuelvo a ese grupo cada vez que quiero aprender algo, quiero probar algo nuevo. ¿sí? Entonces, con un, un ex estudiante, dos ex estudiantes, teníamos por primera vez datos de secuencias de, de mis urracas. Teníamos datos respecto a su nicho, porque no vemos los nichos sobre la filogenia. Ahí está la filogenia. Pueden ver, esto es aflacoma unicolor que antes estaba aquí, literalmente aquí. Ya no hay poblaciones en este sector, o casi no. Esto es el complejo de aflacoma ultramarina, que cuando empecé era una especie, ya reconocemos entre 3 y 4. Y luego, esto es el complejo de several que cuando empecé mi doctorado, reconocíamos una, y ya es una, dos, tres, cuatro, cinco, y uno más. ¿Ok? Entonces, eso, eso fue la primera filogenia, pues, con base en secuencias. Yo había trabajado con horrores de, de caracteres de proteínas, pero no vamos a hablar de eso. Entonces sacamos modelaje de nicho para cada miembro del grupo. Los vimos en espacio ambiental, exacto lo que ustedes acaban de hacer. Hasta pusimos lo disponible. No estábamos viendo lo disponible para cada especie, no estábamos definiendo qué es. Okay. Y no les voy a mostrar esto, pero un muy buen colega y yo, años después, volvimos a este mismo asunto, impusimos M's para cada especie, y todas las conclusiones cambiaron. Bueno, y luego caracterizamos esas distribuciones con respecto a diferentes uh, variables, intervalo de temperatura, número de días controladas, uh, precipitación, y modelamos la tasa de cambio sobre cada rama, ¿Okay? Entonces donde ven negro grueso eso es mucho cambio y donde ven delgado es poco cambio. Y simplemente concluimos que las tasas de evolución de nicho eran muy disparejas y que sí hubo evolución de nicho en este grupo. Esa es la conclusión que cambió cuando controlamos por él. Bueno, casi en el mismo tiempo, un año después, ese mismo artículo de Graham filogenias puntos de distribución trabajaron varios clados, no sé cuál, ¿no? Sí. Y analizar determinamos el valor máximo y mínimo para cada parámetro, para cada linaje y el, estimaron valores ancestrales usando métodos de máximo verosimilitud y también por minimizar desviación ¿Sí? y produjeron pues mapas no solo para los, los taxa existentes, pero también para los ancestros. Tenían la fuerte complicación de que no tenían datos ambientales excepto en el presente. Entonces era de reconstruir el nicho de una especie ancestral, pero ver dónde se manifiesta ese nicho en la actualidad. Entonces no tenía mucho sentido. Otra vez mi grupo, Marina Anciennes, es ahora profesora en INPA, en Manaus. Y esto con los híbridos, caracterizamos por medio de modelaje de nicho, caracterizamos la distribución de cada especie, vimos sus promedios, en espacio ambiental. En este caso, en, este caso, en vez de mostrar cantidad de evolución en, en grosor de la rama, lo, lo mo mostramos en largo de la rama. Y lo que pueden ver es, muchas taxa que no están cambiando mucho, y luego unos pocos, que cambian mucho. Los valores con lo que haces este árbol con qué, qué valores. Con los son? promedios de, la, de los ambientes de la, de la dentro la de la dentro de la distribución de la especie oh, okay. después de un modelado, ¿ok? Entonces esos son tres estudios de la de, lo, de la época primitiva. ¿Les gusta? Sí. A mí no. ¿Por qué no? Bueno, ¿a quién no le gusta? Está bien, no me van a lastimar los sentimientos. ¿Te gustan o no? ¿Por qué no? Porque si usas el problema de la instrucción, el problema de la instrucción completa está como Porque hemos visto que las herramientas que no son caracterizadas por problemas ok, entonces una razón es porque por ver no más el promedio sí. estamos tirando a la basura toda la información del máximo y mínimo amplitud del dicho y todo eso está bien, pero hay una razón más fuerte porque les deben de chocar estos trabajos ok, ok ya. no me estaban escuchando en la mañana ya me voy. Les dije que en la tarde les iba a tratar a recordar la alguien de muchos de estos estudios. ¿Cuál era? la <risa> <risa> <risa> <Okay. Sí. risa> <Está, son, risa> identidad ¿En la ¿En la ¿En ¿En hay una razón más clara que les señalé si es que me estaban escuchando eso ninguno de esos tres estudios controló por M ¿Sí? entonces piensen en el M de, de Sisoni que les mostró Cristian su M es así su nicho puede estar así Sí, pero una pregunta si bajo la resolución nivel, por ejemplo, donde agrupe la las especies como género. puedo resolver un poco esto, ¿no? O sea, pierdo información, pero ahora no. Yo no veo que eso me ayude. Un género todavía tiene un, un área que ha sido accesible. Esos los marsupiales limitados a los continentes del sur, o, o los limitados a África. No, eso, eso no, me, no me contenta. Tenemos que encontrar manera de abarcar la disponibilidad de condiciones y lo que sabemos y lo que no sabemos. Acuerdan del fin del último segmento, yo hablaba de que pasando el límite de los ambientes de M, tienes que admitir que no sabes, no sabes si sí o si no está dentro del nicho, ninguno de estos estudios controla por las condiciones disponibles en él, ahora vamos a pasar, salud, vamos a pasar a la época media, ok, estos son estudios bastante creativos, conocí a Chris Yesson aquí, él dio primero un taller de modelaje filoclimática, filoclimático y luego pues dimos pláticas en el simposio estudiantil. Una parte es que me cayó súper bien porque pregunté de pues podemos experimentar con disponer pláticas e ideas por YouTube, dice, sí, es hasta, traigo mi propia cámara y grabo la, el curso de una semana que dio, lo grabó, me entrega me entregan gigabitas de video, toda la literatura, todos los ejercicios, es decir, fina persona. Bueno, eso es 2006, ¿sí? Es el día que nació el, un solo dios, el, el año digo, ¿sí?, y pues salen con esta idea de modelaje filoclimático, tienen un grupo de quién sabe qué, un, una planta carnívora grosera, para todas las especies caracterizan sus medios ambientes. Igual wow, por promedios? Ahora, las cosas interesantes que proveen es que ya afinan su árbol filogenético para reflejar tiempo. Y concentran sus, sus inferencias en los tiempos en que tienen datos paleoclimáticos. ¿Ya? Está quedando interesante hacen el mismo estilo de optimización por caracteres uh, continuos y luego, luego exploran la paleogeografía del grupo ahora, no controlan por M, entonces la idea es que una especie así que está restringida al suroeste de Australia, tiene acceso a Tasmania. Que a lo mejor no es cierto, ¿ok? Pero esto realmente nos aporta algo bastante interesante de la filogenia afinada al tiempo y la reconstrucción biogeográfica. Pues mis respetos. Otro importante, estos son los dos de la época media que recomiendo que tomen el tiempo de leer. Este grupo que es de, de Yale, uh, ven estos de en, buena, en buena tera y ven la distribución de cada, cada taxón, estiman sus filogenias. Y luego lo que, bueno, otra vez están modelando caracteres continuos, otra vez no controlan por M, está bien. Lo que hacen, que está bien bonito, es esto. Esto es el árbol, es decir, esto es este árbol, pero ahora lo que están haciendo es ubicar las especies según su valor de nicho, entonces, es un poco difícil de ver, pero ven los linajes rojos y aquí van los linajes que corresponden, ¿sí? entonces, lo que pueden ver es la secuencia de diversificación de izquierda a derecha diversificación en el sentido de especiación pero diversificación en dicho, en, el, en la dirección vertical. Mis respetos. Bastante interesante, muy vivo. Pueden ver que en este caso, tal vez hubo menos diversificación que en este. O ese linaje, pueden ver este par. Aquí están, aquí están, aquí están. Ven que ellos no diferencian. Ellos han sentido conservados, casi siempre tienen valores muy parecidos, pero ve esos linajes rojos que, que se separan más recientemente pero se diversifican en nichos. Los nichos no están bien caracterizados, son nichos existentes, yo no voy a creer sus mediciones de nicho, pero la visualización es a todo dar. ¿Sí? Y de lo que les voy a mostrar mañana, nosotros hemos pasado mucho tiempo intentando pensar cómo anexamos a esto no solo la ocupación de condiciones, pero también la disponibilidad en M para cada especie. Y no lo hemos logrado hacer tan elegante como esto, porque es una cosa más a una cosa que ya es complicada. ¿Sí? entonces la época media termina y no hemos resuelto lo de lo de incluir lo dividí en secciones para poner más fotos de las niñas ahora lo que quiero hacer es nomás como ir empezando a pintar los estudios en que estamos haciendo ahora cuándo terminaste tu doctorado andrés 2014 cuando andrés estaba terminando el grupo de kansas estaba trabajando este ejemplo van a resultar tres artículos de lo que estábamos haciendo, uno está sometido, uno lo debo de estar escribiendo ahorita y el tercero está por escribir entonces pueden ver esta, esta cosa nos ha complicado la vida mucho tiempo ¿Sí? bueno las calandrias escogimos por una razón muy buena que tienen una super diversidad de especies hay especies como Hectorus gálvula, que pueden ver que pues, alcanza algún límite aquí en Canadá, alcanza algún límite más dudoso aquí en, en el oeste, no baja todo al, al trópico, ¿Sí? no baja al trópico aquí. Eso es por lo menos lo que llamaríamos ban clásico, casi casi llegando a Ochentoniano. Y luego tenemos especies como este: 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son de islas, estilo Troglodite sisoni o Tito Petersonia. Y hasta en el continente ve esto, creo que es Hitler-Greysan solo en esta región, entonces escogimos el género icterus porque tiene tanta diversidad de geografías de especies, es decir de M's, y también porque uh, existe una filogenia a nivel de especies, gracias a, a dos investigadores. ¿se acuerdan de esto?, ¿sí?, Esto fundamental, puede evolucionar o no, pero eso va a cambiar con cualquier diferencia en, en área acces accesible, entonces, eso te dice todo, eso de eta de m va a estar cambiando brutalmente en este grupo, ¿sí?, Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Reisane. Ahí está su distribución. Nada más quiero irles como poniendo a pensar. Es la misma cosa de lo de Troglodites, Pero como con un poco más de detalle. Ahí está la distribución conocida. Tenemos la suerte de que pues siendo un endemismo así local... Todo el mundo, entre los, los miradores de aves, todo el mundo va a ver esa especie, ponen su palomita en su lista, lo reportan a eBird, y pues bien bonito, tenemos muchos datos, aún para una especie bastante poco conocida. Pueden ver que hay clústeres de puntos, normalmente es un un hotel de campo para miradores de aves una ciudad con un parque o un camino entonces hay que esparcerlos porque si no, límites norteños o sureños o partes en medio, tal vez están submuestreados y otras partes sobremuestreados y eso puede sesgar nuestro modelo entonces impusimos un filtro de distancias los inspeccionamos con respecto a elevación hay algunos que están un poco durosos, sí. pero realmente podemos decir esto es cosa de la, la zona costera del oeste de Perú y, y Ecuador entonces pues decidimos en un M que le dimos no sé si eran 100 kilómetros o 200 para el norte y para el sur y luego dijimos que parte aguas de los Andes occidentales ¿sí? ahí está N entonces dentro de M esas son las condiciones para lluvia y temperatura ¿sí? ahora piénsenlo bien ¿Qué nos indica esto? Vean temperaturas. Las temperaturas más calientes que ven, que son como estos rojos intensos, la especie está ocupando. Entonces luego, luego vemos que pega a un extremo. Pero las temperaturas frías están dentro de nuestro M y no ocupadas. Entonces vamos a definir un... Límite de temperatura, pero no la, no el otro. Y con precipitación pueden ver, azul, perdón, es baja precipitación. Y pueden ver que estas zonas con mayor precipitación, yendo hacia el Chocó, pues la especie no habita. Pero las, las zonas de menos precipitación están ocupadas. Okay, entonces vamos a ver un límite ahí. Y esto es el modelaje que hicimos en varias dimensiones de temperatura. Entonces es el mismo modelo dentro de M. No quiero entrar mucho en lo de transferencia de modelos porque de eso hablamos la semana que entra. Pero es interesante, lo dejé todo para pensar con ustedes en BAM. No, no, no pongan atención de las diferencias, vean que si aquí está la distribución, aquí en el Cachinga y el, el Chaco y en el oeste de México y el noreste de México hay condiciones similares, como un matorral desértico. ¿sí? Más eso, otra vez en el BAM, rara vez una especie habita todo su A. M para esta especie lo está limitando a esa región. Pero si lleváramos 100 de ellas al Cachinga, pues estaría bien, estaría contenta ahí. lo no más probable. ¿Sí? Entonces, pues esto es nomás para ponerlos a pensar. Es lo mismo que hemos estado diciendo. En este caso, superficie de respuesta y información de dónde la especie no le gustan esas condiciones. Pero en este caso, como otro lo dice Sisoni, no más vemos eso. Ustedes tuvieron un pixel con un registro de Sisoni. Y realmente no sabemos si su nicho en realidad se ve así, o así, o así. O podría estar sesgado de un lado o del otro. Entonces, especies como esta, como y son de, como esas especies de islas, de las calandrias. Esas especies son de, de, del sueño de Wallace. ¿sí? Y luego es como interesante ver más del mundo por los ojos de Ictilus Greysani. Este color morado son las condiciones correctas según nuestro modelo. Y pueden ver dónde eso se manifiesta en otras partes de, de Sudamérica. Aquí en lo verde tenemos evidencia dentro de M que es de más de frío, sí, y aquí a lo mejor es de más de caliente, pero acuérdense que nuestra especie pegó al límite de temperatura alta, entonces realmente podría estar de más de caliente o no sabemos, sí, podemos ver más allá. Aquí las temperaturas no están mal, aquí de más de frío con evidencia sólida dentro de M y aquí de más de frío pero nada de evidencia dentro de M. Esas temperaturas anuales son aún más frías que lo que se ve aquí dentro de M en lo, en lo alto de los Andes. ¿Sí? Lo mismo en Patagonia. Podemos excluir todo esto con base en evidencia dentro de él. Esto es detalle que no importa. Pero quiero que vean lo que comprueba con él y lo que no. Y algo muy difícil para... Bueno, voy a pasar al siguiente. ¿Se acuerdan de esto? Algo muy difícil para la comunidad ha sido... Tener que decir, no sé. Quieren una respuesta para todo. Van a ver mañana filogenias para las salamandras del mundo. 350 especies. Y tienen un nicho bien definido para cada una. Yo diría, para salamandras van a ser 60-70% que son absolutamente walassianas. Y no vamos a saber de su dicho. ¿Sí? Casi, casi, casi, digamos. Entonces, una tentación... Una tentación es decir, pues, esto, el límite bajo, es un carácter continuo. Es mi tolerancia de frío. ¿Sí? Ustedes se, se están poniendo sus chamarras y yo estoy pensando en quitarme la camisa. ¿Ok? Y también se podría poner tolerancia de, de calor. ¿Sí? Pero se tendría que admitir en este caso que yo no sé cuál es el límite. Entonces podemos destilar esto en algo continuo y en teoría podríamos decir, no tengo datos para esta especie, para el límite superior. Eso es la idea que exploramos en lo que Andrés estaba todavía en su doctorado, no más nos ocupó como seis meses. Entonces pues una exploración así, y los, los intervalos, si, su, si tomas el límite superior observado, no importa el m y esto es si admites que no sabes, ok, y está interesante, muchas veces este número está dentro del intervalo si admites lo que no sabes hay algunos casos no sé si voy a detectar uno ahorita pero hay varios casos en que el, el sin admitir tus limitantes cae fuera ok el problema es esto Topas con ese límite, aquí está lo ocupado, aquí está un límite de n, y aquí está el, aquí está el, el otro límite de n Si esto fuera una curva de respuesta, sería como así Bueno, pensamos pues nomás, tiramos valores a pasar aquí con eso reconstruimos muchas posibles, muchos posibles límites superiores. Pero no teníamos ningún modelo de, de la forma de este, de este declive. Entonces tuvimos que remuestrear de una distribución uniforme. Y eso lo que hizo era de crear muchísima variación y realmente de, de más. Entonces realmente terminamos no logrando concluir nada. Ah, esos son los que, si hubiera seguido una, una diapositiva más, aquí, por no admitir lo que no sé, reconstruyo un valor más extremo que lo que reconstruyo si sí si admito lo que no sé. Y eso es con base en estos valores extremos uniformes que amplía la varianza. Entonces, sospechamos que por no admitir lo que no sabes amplias la cantidad de evolución por eta de m, ¿verdad? Pero realmente no eran, no eran útiles estos. No voy a entrar en los detalles, pero realmente los valores no admitiendo ignorancia cayeron dentro de las distribuciones con una excepción. Cayeron dentro de las distribuciones cuando sí admitías. ¿Ok? Entonces, realmente no nos gustó esto porque no quedó clara, claro el señal. Lo que les voy a mostrar mañana es nuestra revancha, okay? Lo que les voy a mostrar mañana, el mismo grupo de autores, todo el mundo recibió su doctorado y se fue, y tres de ellas se juntaron, estaban molestas con esto, se juntaron, diseñaron simulaciones cuando sabían cuánta evolución estaba pasando, tenían una verdad, simularon todo un mundo virtual y salen con un resultado bastante interesante. Entonces, como que esto nos paró. Y era todo por eso. ¿no? Por, por eso. Entonces, era bastante frustrante y finalmente... Hace seis meses se sometió la primera simulación. Ya tengo todo listo para la segunda parte. Y de volver a las calandrias va a ser la parte final. Ok. Bueno, entonces no les di mucha historia o nada. Pero lo que les di era como de prepararlos para mañana.